De esas nuevas que salieron, por ejemplo, Clarence. La última que vi, yo creo que fue Dragon Ball, Lo estaba volviendo a ver. También en Nickelodeon. Avatar. En MTV también dan buenas caricaturas como South Park, Comedy Central. Como los Simpsons, Futurama, South Park, Dragon Ball Z. Sí. Claro. Claro. No, que yo sepa. Sí. Pues era muy, muy madura, No, sino que es que pues cuando uno no tiene tiempo para ellas, entonces se toman como si uno fuera de ellas siempre. Entonces le dicen a uno no, démonos un tiempo y solamente por bobada, Entonces a mí no me gusta eso, entonces por eso es que uno corta ya ahí toda la relación. que es muy insegura, no sabe dónde está parado. Mm, la incapacidad de hacerse responsable de sus acciones. Como así. <risa>